Hola amigos, aquí está mi hermano Luis Miguel y lo vamos, y le voy a dar un gran pelotazo para que se asuste, miren. Aquí está. Guacha. Dale un pelotazo. Dale. Adiós amigos y gracias por ver este programa. Hasta luego.